Y un tema, un tema que realmente preocupa no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, a las familias enteras. Hoy en arroba joven, con la conducción de Laura Domínguez, van a tocar un tema más que importante. Por eso te digo, presta atención, lápiz y papel para anotar todo lo que necesites anotar. Hoy se va a hablar de las adiciones, pero más lo va a ampliar. Laura Domínguez, conductora de Arroba Joven. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Cari, como todos los miércoles acá presente, tres y cuarto de la tarde yo estoy sentadita. Firme nomás para el programa. Para arrancar firme. con Arroba Joven. Todo bien Cari, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho bueno. Laura, la verdad es que es un tema muy interesante el que traes hoy, así que voy a estar muy atenta. Te dejo con tu invitada. Bueno, y acá lo vamos a ampliar. Vale, ahora lo vamos a ampliar, pero no, no voy a ser yo justamente quien va a dar la información de adicción, eh, sino ahora lo voy a presentar con el programa. Bueno, justamente lo que decía recién, no soy yo la que doy la ampliación, sino estamos junto con Ramiro Lafrosia. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar en tu, tu espacio. La verdad que un gustazo. Yo digo que un espacio eh, que estaba pensado para los jóvenes, eh, hecho por los jóvenes y para los jóvenes, nada menos que llamarlo a Ramiro, que sé que él traba, eh, eh, trata el tema de adicciones en forma eh, muy sabia y da muy buena comunicación a quien nos esté escuchando hoy de, de las adicciones. Yo primero, eh, Ramiro, te voy a preguntar, eh, ¿qué es una adicción? Una adicción, básicamente Exacto. una adicción es un comportamiento repetitivo, es un comportamiento compulsivo, es decir, una persona que padece una adicción, es una persona que tiene un comportamiento que no puede frenar, no puede dominar, ha perdido la capacidad volitiva para decidir sobre, este, sobre su vida en determinados consumos. Generalmente pensamos en sustancias pesadas, ¿no? Cocaína. Drogas. Pero entonces. también podemos drogas, claro, pero también podemos pensar en sustancias muy al alcance de la mano, como un cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Siempre doy el caso del de fumador, el fumador crónico, el fumador adicto, el fumador compulsivo, que se da cuenta que son las 10 de la noche y no tiene puchos y es capaz que salir bajo el agua romper la, la cuarentena <ríe> este, e ir a buscar bajo, no sé, en bicicleta, en moto, lo que sea, cigarrillos a 20 cuadras, este, sí. porque no soporta que llegue la noche o que no tenga el cigarrillo de la noche o el cigarrillo de la mañana o el día antes de acostarse, eso es una conducta adictiva, o sea, que podemos pensar en un cocainómano, podemos pensar en una persona que consume paco, éxtasis, lo que sea, pero también podemos pensar en un fumador que tiene una conducta que es socialmente aceptable, pero no deja de ser una adicción. Eh, por ejemplo, que yo sé que se diferencian los tipos de adicciones, ¿no? Estamos hablando de dos tipos de adicciones, vos me las contás vos. Sí, básicamente podemos hablar de distintas clasificaciones, podemos hablar de. Por ejemplo, yo podría en el caso de un fumador, ¿no? Entonces tenemos sustancias lícitas e ilícitas, básicamente. Decía que está socialmente aceptado porque es una sustancia lícita, se vende prácticamente con toda libertad, no debiera ser así, pero se vende con toda libertad en un kiosco, ¿no? En almacenes, qué sé yo. Digo que no debiera ser así porque hay una norma que estipula que a los menores no se les puede vender, lo cual no la se ley. respeta. Claro. claro, la ley, ¿no? Este, entonces tenemos sustancias lícitas, como el alcohol, que también ocurre exactamente lo mismo, a menores no se le puede vender, en la franja horaria tampoco se puede vender, tampoco se respeta mayormente, este, siempre está el, el, el local o el, o el apiolado que vende fuera de determinados este, horarios y, y edades, y después tenemos sustancias ilícitas que son las que están prohibidas por la ley, cocaína, marihuana, este, pastillas, éxtasis, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, todo eh. lo que nosotros llamamos comúnmente la droga, eh, la, la, droga adicción, claro. la adicción. la adicción. ¿no? Eh, Después tenemos, bueno. otras tenemos otras clasificaciones que pueden ser, por ejemplo, las naturales y las sintéticas. Las drogas naturales, como la cocaína, la marihuana, que proceden de la naturaleza, digámoslo así, y las sintéticas son las que se sintetizan en un laboratorio, ¿no? como el éxtasis, por ejemplo. Otra clasificación que no es tan usual y que se está imponiendo de poco a poco es eh, las adicciones tóxicas y no tóxicas. Las adicciones tóxicas, que tienen justamente un componente tóxico, sí, sí. y las adicciones no tóxicas, también llamadas comportamentales, porque tienen que ver con un comportamiento, ¿no? Las llamamos a las adicciones no tóxicas. Por ejemplo, la adicción a la computadora, a internet, ¿no? a las redes, adicción al juego, la ludopatía, adicción al trabajo, adicción a la pornografía, adicción al, al, al cuerpo, adicción a las compras, adicción al celular, y tenemos un abanico enorme del cual no siempre somos conscientes de este, ese tipo de adicciones. Sí, sobre todo las mujeres somos conscientes de la adicción a las compras, ¿eh? Entonces, adicción, bueno, adicción a la compra no, no suele pasar. Hay, hay veces que bueno. está bien, digamos. Es, es, es, los hombres también, ¿eh? ojo, sí, pero sí, por ahí bueno. este la adicción a, la, a las compras tiene que ver con cuando la persona involucra la tarjeta de crédito, la de ella, la del esposo, la de los hijos, pide plata prestada, lo mismo pasa con el ludópata, ¿no es cierto?, que pide plata prestada, gasta lo que no tiene, gasta, eh, llega a robar, llega a hacer cualquier cantidad de, que, de situaciones, contra el un elemento para, de plata para ir con, con jugar jugar o comprar. Lo mismo ocurre con un adicto en una fase avanzada, ¿no? que termina vendiendo el, el lavarropa de la casa por ir a comprar este, un poco de cocaína. ¿no? Eso también ocurre. Totalmente. Ramiro... ¿Desde qué edad podemos empezar a detectar que hay una inclinación o que va medio hacia las adicciones en, en los chicos, no es cierto? Mira, ¿Desde es qué edad podemos tener una adicción? Es importante tener presente de que eh, una adicción es una, como dije anteriormente, un comportamiento que es progresivo. O sea, nadie se transforma en un adicto de la noche a la mañana. Tampoco nadie se recupera de la noche a la mañana. Entonces, es un comportamiento que es progresivo. Se dice vulgarmente o comúnmente que es una adicción, es un comportamiento crónico, progresivo y mortal. Crónico, porque un adicto, un adicto crónico, un adicto compulsivo, no tiene cura, tiene una rehabilitación. Deberá cuidarse como hacerse pipí en la cama el resto de su vida. ¿Sí? sí y claro. vuelvo a dar el ejemplo del fumador. El fumador que está... 20 años sin fumar, y un día, porque atravesó una crisis emocional, y ahí tenemos una pauta, una adicción es una enfermedad emocional. Atravesó una crisis emocional, lo echaron de la casa, se separó, perdió el trabajo, tuvo un accidente, y volvió a agarrar el pucho con la misma fuerza, o más que antes. Es decir, lo digo así, no el chip del consumo estaba. No, no se fue. No se fue, exacto, no, no, se, no, se, no, no se curó, no, no hay una cura, hay una rehabilitación, y en la medida que la persona sostenga, sostenga un tratamiento, sostenga la guardia en alto, ¿sí? ciertos cuidados, va a poder hacer una vida absolutamente normal, donde baja la guardia, va a recaer. ¿no? Eh, en una ilustración que yo suelo dar en el grupo es que un adicto recuperado es una persona que camina sobre, eh, adentro de una jaula de leones dormidos. Tiene de mucho león. cuidado de no pisarle la cola a un león porque lo va a devorar. ¿no? Claro. Y cuando el adicto recuperado se confía, ¿no? baja la guardia y es ahí donde vienen las situaciones de recaída lamentables. Respondiendo a tu pregunta en principio, una, una persona con. con que, que comienza a consumir. Esto es importante para los padres, ¿no? porque a veces los padres encuentran determinado papelillo, sustancia, eh, algún elemento en, en el guardapolvo, en la mochila, en la mesa de luz del pibe y se alarman y dicen: Tengo un adicto en casa. es un consumidor, un consumidor ocasional, un consumidor, un pibe de 15, 16, 18. Es muy difícil catalogarlo como un adicto. Con, el, con todo el peso que tiene esta palabra. Si consumidores, consumidores ocasionales, si consumidores en riesgo, si personas que de repente, si no revierten determinadas conductas, amistades, lugares, frecuencias, etcétera, etcétera, es muy probable que terminen con una adicción. Un pibe que de repente consume alcohol, llega alcoholizado el, el domingo a la madrugada, no es un alcohólico, es un pibe que, bueno, a ver. Está incurriendo en un consumo problemático. Si no hace algo, ¿eh? como se dice habitualmente, si no se rescata, bueno, se pibe. De repente hay que empezar a, a, a abrir el ojo si el consumo se origina durante la semana, cuánto consume durante la comida, si viene con aliento a alcohol. Si de repente el, el, el venir alcoholizado no es solamente cuestión del domingo a la madrugada, sino también un miércoles porque hubo cumpleaños, porque hubo una despida soltero, porque pa, pa, pa, y resulta que de los siete días termina consumiendo cuatro, cinco. Bueno, ya hay, un, hay una progresión en el consumo, y por supuesto las alarmas empiezan a encender de todos lados. Entonces, en esos casos hay que tomar carta en el asunto, ¿no? Lo peor que puede ¿Cuándo hacer llegaría un... a ser un adicto? Eh, porque nosotros vemos un chico o alguien que consume eh, droga, más que nada nos vamos siempre a la droga o al alcohol, y decimos, bueno, well, sí. es un adicto. Entonces, vos deciste que son consumidores, ¿cuándo lo tomaríamos como adicción eh, en el tema? Cuando su, cuando su vida, cuando la vida de esa persona comienza a ser afectada, cuando la persona, a ver, lo digo en términos de enamoramiento, ¿No? Cuando, a ver, recordemos nuestra adolescencia, nuestra noviecita o noviecito, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pensábamos todo el día en esa persona. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos en virtud de esa persona. Nos poníamos esta camisa, esta remera, nos peinábamos para acá, nos peinábamos para allá, nos poníamos este perfume. Todo en función, estamos enamorados, estamos, estamos enganchadísimos, ¿sí? Bueno, esto es un adicto, ¿no? A ver, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Un adicto es una persona que cuando empieza a girar en torno a toda la parafernalia que implica un consumo. ¿sí? Un adicto es una persona que de repente. Eh, está pensando todo el tiempo dónde conseguir la sustancia, cómo conseguirla, cómo pagarla, con quién consumirla, dónde la va a consumir, que se va a terminar, qué, dónde consigo más, si consigo de esta categoría, clase o de aquella otra clase, es decir, es una persona que eh, está enganchada, está enamorada de la sustancia, esa persona es una persona que eh, empieza a tener un, un comportamiento, como dije anterior, repetitivo, peligroso, peligroso, perjudicial. Y da algunas señales, ¿no? Da algunas señales. En caso de los, de, los, de los jóvenes más jovencitos, digamos, adolescentes, no ¿Dónde ya empieza. llegando a ah, donde empieza, el, el padre, por ejemplo, qué sé yo, de repente actitudes retraídas o hostiles ¿no? este, el vínculo se deteriora muy fácilmente hay cambios de hábitos muy bruscos eh, cambios de amistades, los amigos de la infancia que eran de lado son todos unos tarados, nadie sabe nada y ahora tiene todos amigos buen, nuevos y amigos extraños ¿no? que empiezan, en estos pueblos chicos empiezan a rondar por la casa eh, hay mucho perfume. Una cosa es ponerse de perfume, y otra cosa es ponerse de perfume para tapar olores, por ejemplo, ¿no? Este, bajo rendimiento ojos escolar, colorados. ojos colorados, colirios, aparecen colirios en los cajones. Son algunos elementos que hay que tener cuidado porque se pueden confundir fácilmente con eh, conductas de un adolescente. ¿sí? Totalmente, sí, Entonces, sí. Entonces, bueno. A ver, es una conducta de un adolescente que está atravesando su adolescencia o empieza a ser una conducta donde, eh, repito, los padres tienen que hablar, hablar, hablar e invertir tiempo en hablar y no hablar de sustancias, de consumo, si te drogaste o no te drogaste, hablar de todo lo que le pasa a esa persona, de todo, de, de hablar, ¿no? Porque sería como una, a ver, llegar a este caso en un adolescente, más allá de que todo adolescente pasa por el alcohol, ¿quién no probó? Siempre decimos, sí, sí, sí. ¿quién no probó un paso en este Exacto. sentido? no? Todo pasa por una situación esperable, no normal, diría, sino esperable, ¿sí? Eh, el hablar y el, el poder ver hasta dónde llega y qué es lo que está pasando en esta criatura en, en cuanto a los vínculos de, de esa personita. Con los adultos, ¿no es cierto? ¿Cuán importante es? Claro, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa con los vínculos? Y eh, ¿qué pasa con la comunicación en la casa? ¿No? Eso claro. es muy importante. ¿Qué pasa con la comunicación? El adolescente, por, por, su, por su propia evolución que va teniendo, eh, sabemos, ¿no? De que de repente los padres de ser el superhéroe pasa a ser el que no sabe nada... Entonces, el que sabe todo es el, el, el flaco, el amigo, el, el compañero. El Entonces, bueno, eh, si hay un ida y vuelta, y hay una relación, y hay un fortalecimiento del vínculo, es muy probable que todas estas conductas, que vos mencionabas que son esperables, no normales, pero me encantó eso, esperables, de repente se puedan revertir en algún momento de la maduración que va teniendo. Se empiezan a revertir esas conductas, ¿no? y pasan a ser conductas normales, ¿no? Este, se, se toma una cerveza, no, no hay que demonizar tampoco, no se toma una cerveza normalmente, se puede tomar un vaso de vino normalmente, este, eh, el, el, el problema está cuando, eh, este, digamos, eh, el, el, no, el, el acento de la reunión no es el compartir un momento, el compartir una mesa, sino es la sustancia, ¿no? La sustancia. Es. A ver, es un poquito, Ramiro, como lo que vemos nosotros ahora que estamos con este tema, y bueno, se está dando muchísimo ahora, lo que decimos las previas, eh, las famosas previas a los adolescentes donde se gastan fortuna en alcohol y no existen si no está el alcohol eh, claro. en el medio, sumándole otras sustancias, ¿no es cierto? Eso Viste, sería, yo, yo soy un joven, sería... Yo soy un joven de 57 años. Y lo que voy a decir lo van a entender las personas grandes, nada más. Yo, supuesto. soy de 56, así que Pero... Te voy a entender. Antes, las propagandas, las propagandas de vino, ¿sí? Este, eh, lo puedo decir porque ya no existen más, me parece, ¿no? Rojo Trapal, Concilio, Ripover, esas propagandas. ¿Cómo eran las propagandas esas, no es cierto? Las propagandas del vino eran en un Contexto de familia. Había una familia, había una cena, había un vínculo familiar, ¿eh? este, era, estaba la comida y era una botella de vino y el chin chin era la propaganda del vino. Y ahora, ¿cómo es la propaganda? Es el sabor del encuentro. En la es plaza. el consumo por el consumo. El consumo por el consumo en sí. Digamos no es el consumo que va a acompañar una reunión familiar, es el consumo por el consumo. Claro. Que por otra parte, Laura, obedece a una filosofía social de consumismo. digamos. No es que este auge de los adictos, hablando groseramente, ocurre aisladamente y decimos ellos son los adictos. A ver, la sociedad es adicta, ¿no? Entonces, cuando señalamos a un pibe con problemas de consumo, estamos señalando, señalándonos a nosotros que somos, de alguna manera, agentes facilitadores de una sociedad de consumo, ¿no? Totalmente Porque, de acuerdo. No, no, no, nos embargamos en comprar cosas que a veces no necesitamos, que son no. secundarias. Sí, por eso siempre decimos que es donde hay una adicción... Eh, atrás está el contexto donde, donde estamos viviendo a qué responde ¿No? No, no hay una adicción atrás de alguien eh, más grande que me lo lleva o alguna cuestión emocional Ramiro, que muchas veces ¿sí? está justificado con esto de que tengo que trabajar entonces tengo que trabajar desaparecen los padres del hogar yo sé que la economía está hecha a pedazo, que no alcanza la plata sí, pero nada tiene, que ver, ¿no? No nada tiene que ver pero este, muchas veces es para sostener para sostener una cuestión de consumismo. ¿no? Pero bueno, nos metemos en otro... No, en en otro, otro sí, igualmente esto se vio se dio siempre, eh, lo que sí quizás antes había un poco más de control en lo que era es, realmente la, eh, los menores no podían consumir y bueno, eh, se respetaba en algunos lugares esto de los menores, la no consumición y demás. Pero bueno, los chicos se les ingenian Exacto. y lo buscan. Eh, lo bueno es estar atentos. Ramiro, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué... ¿Qué, con, ¿Qué pensás de lo que yo escucho a veces en, en la jerga social, ¿no? cuando dicen: eh, si consumen eh, ¿cómo es? Eh, marihuana? Ay, mientras que sea marihuana no pasa nada. ¿sí? Porque lo hemos escuchado un montón de veces. Sí. Es, mientras sea marihuana, está todo bien, no pasa nada, nos relajamos. ¿Qué pensás de eso? Mucho ya, padre, ¿qué? Eh, eh, esa pregunta sería fabulosa que se la puedas hacer a un médico, a un Exacto. neurólogo, yeah. ¿no? a un psiquiatra, pero un neurólogo, ¿no? Porque en realidad este, yo lo que puedo decir es de oídas lo que he leído, sí. lo que he charlado con algún profesional al, al, al, de esa especialidad. Eh, en realidad la, la inofensiva, entre comillas, marihuana, eh, no es tan inofensiva. Primero, a ver, unas cuestiones lógicas, pensemos en aspirar humo caliente a 5 centímetros de las fosas nasales, humo que, inge, que ingresa a nuestros pulmones. Eso no es bueno, bajo ningún punto de vista. También sabemos que una cosa es la sustancia eh, seca, digamos, sin estar encendida, y otra cosa es cómo entra en, en, en combustión cuando se enciende una sustancia, digamos, marihuana, este, los químicos que produce, que tampoco son inofensivos para el organismo. Eh, por otra parte, y esto repito, no es porque yo lo, lo, lo, lo haya experimentado, porque no soy médico, pero sí este, hay estudios que eh, están sosteniendo que la, la, la inofensiva marihuana puede ser catalizadora de patologías de base. Es decir, aparecen patologías psiquiátricas de base, donde este, el consumo de marihuana es muy probable que haya sido la, el gran facilitador de esa patología. patología. Lo estoy diciendo con mis palabras, repito, no soy sí, médico. Sí, sí, y yo iba es, más al tema de que, o sea, que no queda en el... Me, me fui más a la droga que al, al alcohol, ¿no? Que no queda solamente en el consumo de la marihuana y no va a ser, seguir una adicción. Ya que entra supuestamente en un consumo de marihuana, es bastante difícil que, ¿no? que bueno, no consuma otras cosas en eso, más que nada. El alcohol y la marihuana, esto sí lo puedo decir con conocimiento de causa, claro. es, eh, es denominada las, las, las puertas a las adicciones. Bien. Generalmente los pibes ingresan al mundo de las adicciones a través del alcohol y de la marihuana. Son las dos grandes sustancias ¿sí? este, que, eh, que son los facilitadores de otras sustancias. Repito este concepto. Una adicción es una, un comportamiento compulsivo, es este, progresivo, entonces lo que va generando en el organismo se denomina tolerancia. ¿Sí? Lo que los pibes suelen llamar a veces con respecto al alcohol, de cultura alcohólica, tengo mucha Muy cultura alcohólica. No, no tenés sí. cultura alcohólica, tenés una tolerancia, tenés una gran tolerancia al alcohol. Eso significa de que estás ahí o adentro de una adicción. Es decir, bien. si tomaste eh, X cantidad y no te hace nada, cuando en el común de la gente lo emborracha, lo embriaga, no tenés tolerancia. No sos un gran canchero, no sos un gran piola, sos una persona que tenés una, que tenés una tolerancia importante y por ende eh, había que ver qué pasa si pasás cinco días sin consumir alcohol o alguna sustancia a ver si no entras en síndrome de abstinencia. Digo, ¿no? Ajá, claro. Digo. Este, Pero, claro. Entonces, este, cuando una persona este, comienza a consumir, en el organismo se empieza a generar un desacomodo, una necesidad de, de, de mantener cierto equilibrio y cierta homeostasis, y el, y el sistema nervioso central empieza a trabajar, obviamente, a generar esto que digo, tolerancia, ¿no? Entonces, a ver, yo me tomo una cerveza hoy, me emborracho, pero si me empiezo a tomar todos los días una cerveza, mi organismo hace tolerancia y dejo de emborracharme. Pero yo necesito estar borracho, porque me desinhibo, porque puedo bailar arriba del parlante, porque puedo encalarme todas las chicas del boliche. Entonces, ¿qué hago? Me tomo dos cervezas y vuelvo a tener el efecto primero. Vuelvo a estar embriagado. Nuevamente, mi organismo sigue trabajando y genera nuevamente tolerancia. Por eso que es progresivo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, quedó clara la, la pregunta es a la que progresivo. yo iba cuando te, hablé, cuando Entonces, te hablaba. Cada David. vez consumo más, hasta que llega un punto de que, bueno, voy a empezar a, a mezclar sustancias, lo cual me transforma en un poliadicto o en un policonsumidor. Ya no consumo una, sino consumo dos, consumo tres. O consumo una sustancia para generar un efecto y otras sustancias para generar otro efecto. Ejemplo, consumo cocaína para quedar hiperacelerado, y con, pero cuando está demasiado acelerado, consumo alcohol para bajar. Ah, mira vos. ¿No? Entonces este, se genera una poliadicción, una situación muy compleja, muy complicada, y ahí sí, Laura, estamos hablando de una persona con problemas de consumo. Bien, buenísimo. Más claro, imposible. Ramiro, eh, yo mamá detecto en mi hijo que viene que voy camino a una adicción, ¿no? uh -huh. eh, que hoy en día los chicos son, te lo van a negar siempre, de hecho no cuentan lo que hacen en sus salidas, uno tiene que estar muy atento a todo esto, como vos decías, eh, fijarse los olores, fijarse en qué condiciones, los ojos, la ropa, la manera de vestir de, de un momento los amigos, eh, como mamá. Si yo en, encuentro que mi hijo está eh, al borde de entrar en una adicción, eh, ¿Dónde puedo pedir eh, ayuda? ¿Ayuda, no sé? O, ¿O cómo hago para que él, eh, para llegar a, a brindarle ese soporte que tiene para poder salir de la adicción, ¿no? ¿A dónde acá en Pinamar se encuentra algún centro? Mirá, eh, de oídas te puedo decir que en Pinamar tiene el servicio de atención municipal en adicciones, el SAMA. Ajá. Eh, de oídas, eh, a ver, desconozco. Yo entiendo que está funcionando hay un servicio grupal, un servicio individual, eh, no tengo los teléfonos... Eh, no, no, no pasa nada, saber más o menos... Eh, entiendo qué que contar. el Sama es un programa que yo, yo estuve en una reunión informativa hace Bien. dos años, cuando este, se presentó el programa que venía de, viene de la red de Mar del Plata, que es un centro de atención de Mar del Plata que ya tiene... Su, su historia, digamos, ¿no? O sea, está, es un centro probado, digamos. Eh, después está Narcóticos Anónimos, en Pinamar está Alcohólicos Anónimos, que son lugares que este, se puede acudir en busca de, de información, de ayuda, o si yo mamá, yo mamá, yo voy y me informo, eh, lo que no tengo que hacer es esperar que esto cambie mágicamente esto no cambia mágicamente, esto no es que de repente uno ya va a crecer y va a dejar, no, esto tengo que ponerle palabras, no tengo que juzgar, no tengo que abofetear, no tengo que castigar, no tengo que culpar, no tengo que salir a buscar punteros, no tengo que hacer nada de esto, tengo que hablar, tengo que invertir tiempo en, con mi hijo o mi hija, hablar, pasar tiempo con él, eh, meterme en su mundo, qué le pasa, qué siente, qué quiere, qué quiere decirme, Muchas veces actúa mediante un consumo porque no encuentra las palabras para expresar, para decir. Entonces, este, esto de, de, de, de bajar las revoluciones de, nuestra, de nuestro mundo agitado, de nuestra vorágine, bajar revoluciones, ¿no? y sí. este, hablar, hablar La invitarlo a caminar, caminar por la playa, que es tan lindo, caminar por la playa, invitarlos a salir, invitarlos a tomar un helado, hacer gimnasia juntos, eh, no digo ser amigos porque los padres no somos amigos de nuestros hijos, somos padres, somos amigos padres, otra cosa, también. ¿no? Pero sí este, pasar tiempo con ellos, pasar tiempo con ellos, invitarme a una película juntos, hacer alguna actividad juntos, hablar de todo, y mágicamente no, pero sí empiezan a salir temas, temas de interés, y empieza a haber un fortalecimiento del vínculo. Exacto. En los sobre roles todo, que corresponden. Sobre roles todo en general, generar la confianza, ¿no? la confianza, que confianza en nosotros. Que como vos dijiste, no somos amigos, o sea, van a tener más confianza y van a contar otras cosas a sus amigos, pero somos los padres, pero no estos padres de que no, nos coartaban o que los jóvenes no tenemos el poder de la palabra, de que eso se trata este programa, ¿no? de que puedan Exacto. expresar, en palabras lo que sienten. Exactamente. Eh, creo que tal lo... Cual. Tal cual. Ojalá, Ramiro, eh, tenemos un ratito, se nos, ya se nos termina el tiempo, pero creo que te reagradezco porque fuiste muy claro, no sé si querés agregar algo más en cuanto a las adicciones, eh, lo que queda claro es que hay adicciones tóxicas, no tóxicas, bueno, toda la clase que vos diste y lo que más, sin más, también nos tiene que preocupar los otros tipos de adicciones, como la adicción por la comida, la adicción claro. por los juegos, y la computadora, la Play, hoy que en día los chicos están, uh -huh. hay que ver hasta dónde, o sea que ahí está la comunicación, y no sé qué más querés decirnos y, para terminar el programa. <risa> que la vida es hermosa, que divertirse, eh, para, para si, si, si la sonrisa sale naturalmente, es maravilloso. Si la sonrisa tiene que salir de modo artificial, si yo necesito consumir algo para poder divertirme, no me estoy divirtiendo. Es artificial. Eso es una careta que me tengo que poner para poder pasarla bien. La, la alegría es maravillosa cuando se experimenta naturalmente. ¿sí? Y, Mira, y los jóvenes tienen todo para, para, para poder divertirse bien, sanamente. O sea, no sobresalir, sino ser, como dijiste, ¿no? Ser ser, ser, ser, ser. Totalmente natural. Y que todos, no hay una familia perfecta, no existe la familia perfecta, no existe la familia Ingans, todas las familias tenemos problemas, dificultades, mayores, menores, y que la solución no es escaparse con una sustancia, sino hablar, poner en palabras lo que pasa con alguien, mamá, papá, una maestra, un amigo, un profesor de gimnasia, un profesor de, con alguien, alguien de confianza con quien puedo hablar, desembuchar, Largar lo que me pasa es fundamental. Bueno, Ramiro, mil gracias. Vamos con la no, comunicación y el vínculo. Gracias por estar. Nos despedimos ya de Arroba caso. Joven, con el licenciado en Teología, Ramiro Lafrosia, que hoy nos habló de adicciones. Hasta el próximo viernes, por y para los jóvenes. Muchas gracias. Gracias.